6 de la mañana con 45 minutos amigos y amigas tengan ustedes buenos días bienvenidos a nuestro segmento de opinión y análisis correspondiente a este día jueves 24 de febrero del año 2022 la madrugada del día de hoy minutos después de que la televisión rusa emitiera a las 3 de la madrugada un discurso televisivo pregrabado por el presidente ruso vladimir Putin Sonaron las alarmas en el cielo nocturno de Ucrania. Instantes después, las explosiones empezaron a oírse en los alrededores de las principales ciudades de Ucrania. En breves minutos, alrededor de 10 minutos, nos estaremos contactando con Brian Cajas Pérez. Él es ecuatoriano, estudiante, se encuentra al momento en Vinicia. Esta es una población que se ubica alrededor de 4 horas 30 minutos de Kiev. Vamos a dialogar sobre la situación. Los medios de comunicación internacionales como la CNN transmitieron toda la madrugada en vivo lo que estaba aconteciendo. Pudimos apreciar, por ejemplo, el éxodo que inició un éxodo masivo en Ucrania por salir de la ciudad grandes eh, colas, columnas de vehículos, se pudo apreciar. Mientras tanto, angustia en todos los habitantes por lo que pueda acontecer y las reacciones que se han generado. La Unión Europea, por ejemplo, en las primeras horas de esta mañana, denunció un ataque contra la estabilidad de Europa y el orden internacional. Bruselas pidió a Rusia que retire sus tropas, y anunció, por ejemplo, sanciones masivas contra sectores estratégicos de la economía rusa. También la guerra de Ucrania llevó el miedo a los mercados y la bolsa rusa perdió alrededor del 50% de su valor en las primeras horas. Andrés, bienvenido, buenos días. Una noticia que conmocionó a la comunidad internacional es un primer hecho violento de esta magnitud tras la segunda guerra mundial Andrés bienvenido buenos días qué tal Carmen sí efectivamente es eh, lamentable este episodio eh, Putin amenaza por cierto a Unión Europea y a la OTAN tras su ataque a Ucrania esta es una nota del diario El País de España dice quien quiera que intente detenernos son palabras de Putin, y crear más amenazas para nuestro país, debe saber que la respuesta será inmediata y tendrá unas consecuencias que nunca han enfrentado en su historia. Y eh, el presidente Biden de Estados Unidos ha anunciado que va a intensificar las sanciones eh, para con Rusia a propósito de este episodio. Realmente, ojalá eh, la escalada de lo que significa esta, este inicio, pues se detenga, porque de lo contrario es impredecible lo que pueda suceder, no solo para los ciudadanos que afectados directamente a propósito de esta este operativo militar, eh, ya de manera concreta, sino por... Eh, los, las reacciones internacionales que puedan adherirse y finalmente provocar, como ha ocurrido en la historia, ¿no? que los países empiezan a unir de un lado y del otro y se inicia una guerra mundial. ¿no? Esperemos que eso no llegue a, ese, a, a, a escalar a ese nivel, eh, Carmen. Mira lo que eh, se miraba poco probable, con mucha reserva, un eventual enfrentamiento, pues ahora lo está viviendo una vez más. La, la humanidad, las eh, imágenes definitivamente estremecen cuando miramos cómo los misiles retumban en todo el, el territorio, en escenas realmente dantescas que lo único que hacen es sembrar terror. Justamente estamos ya, se, se está conectando este rato Brian eh, Cajas Pérez como hemos dicho, él se encuentra en estudio, está estudiando en Vinitzia. Esta es una población, decíamos, que se encuentra ubicada a más o menos cuatro horas y media de Kiev. Brian, bienvenido, buenos días. Entendemos que usted se encontraba haciendo compras al momento para abastecerse de alguna manera. ¿Cuál es la situación que vive la población en este instante? Brian, bienvenido, buen día desde Quito, Ecuador. Eh, Buenas tardes allá en Ucrania. Bienvenido. Muy buenos días. Eh, eh, mi nombre es Brian Cajas y en este momento me encuentro en, en la ciudad de Vinitsia, en Ucrania. Eh, pues la situación de aquí, eh, hoy en la mañana, eh, más o menos siete, a las 7, eh, empezaron a sonar unas alarmas y desde ahí empezó... El Revolución, eh, con mis amigos salimos a hacer las compras de latados, es un, un por si acaso, porque en la ciudad en la que me encuentro no es, una, no es tan grave, ya que los bancos, eh, lo, las tiendas, eh, todo es normal, no se encuentra transitando eh, carros militares ni nada por el estilo, me encuentro en una ciudad que está por el centro, que está a cuatro horas, en, como usted dijo, en tren y a seis en carro. Me encuentro en una ciudad que es tranquila, que está muy apartado de eso en estos momentos. ¿Sabe usted si ha habido algún contacto del de gobierno ecuatoriano para coordinar con los ecuatorianos allá? Porque efectivamente el canciller nos decía que se está efectivamente tratando de tener un acercamiento para poder informar sobre las acciones que se pueden hacer frente a, a este episodio. ¿Usted ha tenido algún contacto? ¿Conoce de algunos ecuatorianos que hayan tenido ese contacto? Eh, por lo que supe, sí, eh, han intentado contactarse con nosotros, pero es muy, es muy poco la verdad, porque solo nos hacen que, no, que llenemos formularios y no nos dicen nada. No, no nos tienen informados de que eh, mis padres me comentaron que estaban como que intentando realizar para que hagamos en caso de salir del país eh, ten, hagamos tránsito en Europa por Francia sí que nos den una visa una visa solo para transitar y volver pero por el momento no me ha llegado ni un correo me intenté con, contactar con la con la embajada con la embajada pero no tuve respuesta alguna Uh -huh. Usted no conoce entonces do, sobre un eh, eventual plan de contingencia que, que existiría. Eh, usted nos, nos refiere que al momento esta no es una zona tan dramática, eh, no es una zona de influencia, digamos, de la, de la guerra. ¿Ha tenido contacto usted con ecuatorianos en Kiev, por ejemplo, que es eh, eh, la capital de Ucrania, que, que allí sí hay graves problemas al momento, no? Sí, eh, lo que pasa es que, eh, de hecho, dos amigas iban a volver a Ecuador el día de hoy, pero como mencioné, a las 7 de la mañana ocurrió todo y se les cancelaron los vuelos, los aeropuertos cerraron, les tuvieron que evacuar. En estos momentos ellas están sin poder eh, salir de la ciudad, están atrapadas, así diciendo. Y no, no, no, no saben qué hacer, la verdad, eso... Ellos están pensando venir a, a Vinicia de nuevo, pero no les. solo hay trenes en la noche y es un control muy fuerte, la verdad. Y eso. Y en cuanto a usted, eh, ¿cuál es la previsión? Es decir, decía que fue al mercado, digamos, abastecerse de algunos alimentos. Eh, ¿Piensa quedarse allí, esperar a ver qué sucede? ¿Cuál sería su plan frente a esta situación tan especial que se vive allá? Eh, mi plan es quedarme quedarme hasta que pase algo en mi ciudad, porque eh, hoy a lo que estábamos bajando, la encargada del edificio y de la universidad nos mencionó de que si la ciudad llega a empeorar, nos van a evacuar, nos van a llevar a la ciudad de Libib y del IBIM nos transportan a Moldavia. Uh -huh. y Esto lo haría en vía terrestre, con, con costos a cargo de, ¿de quién? De la universidad. Ya. Mientras tanto, ¿la universidad al momento está abierta o todos en casa, Brian? ¿Cuáles son las disposiciones gubernamentales que ustedes tienen? Eh, la universidad está abierta, está habilitada. Hoy en la mañana eh, eh, un amigo fue a verlas publicar, pero nos dijeron que aún no, que esperemos que, que se desarrolle todo esto, cómo va nuestra ciudad, y para ahí ya que nos den nuestra respectiva publicar para podernos movernos fácilmente. ¿Cuántos, cuántos ecuatorianos eh, más o menos tiene usted contacto? ¿Hay alguna, digamos, una comunidad de ecuatorianos allí o cada uno está un poco distante del otro? En fin, ¿cómo, cómo es? la relación con otros ecuatorianos. Eh, yo me encuentro en el edificio eh, donde llegan estudiantes extranjeros y hay un piso que solo es de ecuatorianos, es el noveno piso. Eh, aquí tengo contacto con más o menos 17 ecuatorianos que igual están preocupados, intentan salir. Algunos tienen la ideología de salir, de volverse, y otros no, y de quedarse, como es la mía. Uh -huh. Brian, eh, usted piensa quedarse, nos dice. ¿Por qué? Porque mm, es un país, sé por lo que está pasando, pero es le puede abrir muchas puertas, demasiadas puertas, y es una gran oportunidad para mí, y no quiero desaprovecharlo. Brian, ¿Qué? respecto al, al, al conflicto, ¿cuál es el pensamiento de la gente...? ¿Qué dice la gente sobre este enfrentamiento? ¿Cuál es la posición de la ciudadanía? En las calles es muy normal, la verdad. Eh, a lo que salí, eh, la gente transita normal. Se escuchaban aviones pasar, pero la gente transita normalmente, la verdad. No están asustados, no hay transporte público. No, todo sigue como, como todos los días. ¿Pero apoyan las decisiones del gobierno ucraniano, Brian? Mm, de eso no estoy muy seguro, la verdad. No he tenido mucho contacto con, con ucraniano. ¿Y no qué está estudiando usted, Brian? ¿Qué tiempo lleva allá viviendo? Eh, eh, llevo cinco meses. Eh, ya acabé el primer semestre y estoy esperando. Estoy en estos momentos de vacaciones una se me dieron una semana, y el próximo lunes empiezo el segundo semestre. Tal vez me den, eh, me den clases virtual Estoy estudiando eh, ahorita el idioma. El idioma estoy nivelándome. Para el siguiente año irme a estudiar para piloto comercial. ah qué bien! ¿Y cómo va ese idioma? Hay, hay diferencias, sí. hay cambios con el ruso, ¿no? Ahora hay modificaciones en la lengua también antes. Claro. Ucrania era parte de la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, hay palabras similares y igual es que hay palabras similares tanto en el español como en el inglés y el ruso. Es muy similar, pero en este momento me estoy modelando en el, el ucraniano y es un idioma adaptable, bonito. A mí me gustó, la verdad, y me siento muy bien. Y usted llega ya... ¿Cómo así? ¿Cómo así fue la selección de, de, de Ucrania para ir a estudiar? Mm, en una feria de universidades me ofrecieron eh, ofreciero piloto comercial en Europa. Y la verdad, piloto es algo que yo he anhelado, algo que yo quería. Y, y me entré. Entré, eh, preguntamos con mis padres, vimos todas las opciones, fuimos a la empresa a la que la cual nos ayudó a que yo llegue acá y, y me encuentro aquí. Brian, no le da temor a usted. ¿Tiene, qué, qué, ¿Qué siente frente, frente a todo este, este episodio? ¿Qué siente usted? El temor es grande, pero la, el temor es grande, pero me, me intento tranquilizar porque sé que estoy en un lugar en el que está muy lejos y el cual tenemos planes. Tenemos planes con mis amigos, la universidad tiene planes, el edificio tiene planes en qué puede, si pasa algo, en qué hacer. O sea, estoy asustado, pero a la, a la, a la vez me tranquiliza saber cómo lo están tomando la gente de aquí. Y además... Están capacitados entonces para enfrentar el tema. ¿Saben qué hacer, sí. Brian? Uh -huh. Sí. Y además es importante el tema de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, en este momento hemos podido tomar contacto con usted. Presumo también que usted puede estar en contacto con sus padres, de manera que ese nexo no se ha roto, ¿no? Uh, claro, no. Yo estoy, eh, hoy en la mañana hablé con mis padres, les conté todo lo que está pasando y les intenté tranquilizar porque... porque en Ecuador las noticias son muy fuertes. De hecho, desde antes ya venían haciéndose noticias polémicas, que sí, que ya este, inicia la guerra este día, pero no, no, es más polémica. Claro, lo que pasa es que hay los los eh, sitios sensibles en donde se está batallando ahora, ¿no? Entiendo que el ataque de esta madrugada de Rusia fue contra varias eh, de las bases militares que se ubican en diferentes ciudades eh, en Ucrania. ¿Qué informan los medios de comunicación eh, Brian al momento? Eh, la verdad no, no estoy muy consciente de los medios ucranianos. Solo me estoy guiando por noticias eh, vía Twitter, Facebook, en cual veo que, que Rusia está atacando puntos estratégicos como son aeropuertos, eh, bases militares que están tomando la ciudad de Donetsk, la región de la región de Donbass, es, todo es todo es muy lejos de donde yo estoy. Bien. Bien. Bueno. Brian, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a continuar y, y a tomar el pulso de la situación de los ecuatorianos. En, en breve, ojalá podamos tener el contacto con eh, eh, las amigas de Brian que viajaron a Kiev y debían salir del país vía aérea, pero en efecto, a la madrugada se cerraron los, los aeropuertos, digo, a madrugada de Ecuador, se cerraron los los aeropuertos, y, y este momento no, no sabemos qué pasa con, con ellas. De ellas entendemos que estudian eh, justamente en su ciudad, Brian. Con eso nos despedimos muy rápido. Sí, estudiaban, pero ya acabó el semestre y decidieron volver por este tema de la guerra. Perfecto. Muchas gracias a Brian Cajas, ecuatoriano, residente en Ucrania, está uh, desarrollando sus estudios, ha iniciado su primer eh, semestre conociendo el idioma y él eh, tiene la decisión de quedarse en Ucrania y continuar con sus estudios. Ventajosamente en la zona que se ubica eh, al momento no existen mayores conflictos y enfrentamientos, pero... Obviamente, como nos ha dicho Brian, el temor es grande, pero allí está en pie de lucha, cumpliendo sus sueños y sus objetivos. Siete con tres minutos.